La cultura budista siempre ha sido una cultura intensamente visual, donde se comunica a través de imágenes, a través de gestos y posturas. Y nosotros que estamos practicando hoy en día, desde el otro lado del planeta de donde nació el budismo, estamos usando imágenes, haciendo visualizaciones y muchas veces no sabemos el idioma visual en lo que estas figuras e imágenes nos están intentando comunicar, expresar e impactar y por lo tanto toca Cierta orientación o formación en este lenguaje visual del arte budista. Y esto es el plan que tenemos para una serie de clases que vamos a tener en vivo por Zoom, mirando muchas imágenes, capacitándonos, no solo para entender la comunicación que nos está dando el arte, sino especialmente esto va dirigido hacia practicantes y artistas que tienen un rol muy importante y clave en la transmisión del budismo a nuevos lugares, para que los puntos de referencia no nos son ajenos, para que la figura no parece nada más alguien distinto a nosotros, sino para que nosotros podamos entrar en un lenguaje visual budista pero en términos que nos hablan a nosotros y para esto necesitamos artistas y las clases no van a ser formación en arte que no van a aprender de mí sino para nada sino para empezar a sentirnos que sabemos cómo ¿Cuál, ¿Cuál es la gramática? ¿Cuál es el vocabulario visual que se puede empezar a imaginar en espacios y contextos nuestros? Así que, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a cualquier persona que le interesa el arte, que quiere recibir la comunicación y quiere empezar a generar nuevas expresiones. Gracias.